Ok, jugando antes de que termine el año. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Son literalmente, ahorita son las 23 y 34, las 11 y 34, del 31 de diciembre del 2019. Así que vamos a ver qué tanto podemos hacer. Esperemos sea algo interesante. Así que vamos a hacer misiones. ¡Wow! Dime algo nuevo, amigo. Eh. No tengo vida, pero pues, me chupó. ¡Qué pingo! Palabra Cotas. Hola. Bro, ¿cómo estás? Hola. Puso modo Beyblade, se puso modo Beyblade. Fui una rata. Verga, se fue. De madre está como muy fuerte el jueguito, ¿no? Bueno, para mí, para mí. El jueguito está un poco fuerte. Vamos a bajarle dos toquecitos. Uno, le bajé tres, pero no importa. ¿Qué puede, puede ser que falten 20 minutos para las 12. Y puede ser que yo esté aquí jugando, haciendo misiones del Genshin Impact. Puede ser. Uy, no sé si se escuchó eso, pero sonó algo así como. De fin de año, este, este video va a tener el mayor ruido de fondo que va a haber jamás. Se los prometo. No está tu familia. Un video lleno de sonido de fondo, así que vamos a poner música En teoría debería estar sonando música, no me crean A lo mejor si sí dijo, ¿para qué voy a poner música? O a lo mejor si sí dijo eh, Minutos para el 2021, yo estoy jugando Genshin Dios mío el ruido de fondo, amigo Mejor lo dejo aquí y me voy Así que vengo en nada Así que nada Voy a, voy a viajar al futuro Y cuando venga voy a estar en el 2021 Así que me desaparece a ver amigos, para no dejarlos con el juego aquí Voy a proceder a ponerlos con mi fondo Así que disfruten Esta hueva me bueno, carga Ah, ahora, los dejo con mi fondo negro Los dejo con esto, voy a ir a viajar al futuro Nos vemos, ahorita vengo 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y bueno, ¿cómo la pasaron conmigo? No, ¿la pasaron? ¿Cómo la pasaron? Yo fui y la pasé piola. ¡Feliz año! ¿Ok? ¿Ya podemos seguir con el juego? Bueno, esperemos que este año el COVID se vaya a su casa a dormir. Así que le pegamos un... Le pegamos un golpe y le caiga, así. Esperemos que el COVID le pase eso. Esperemos que se vaya a Narnia. Pero bueno, de mientras habrá que cuidarnos, ¿no? Así que bueno, solo podremos jugar ganching. Bueno, empezó el 2021, pero no terminó el sonido de fondo. Las bombetas.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 6.000, creo que el humor. Mira, el humor va a ser así. Va a ser así la mujer, lo no prometo. Oh, yo creo que en 8.000 el pibe así me, así me la acepta. Pues mira, hoy la cámara me dio una buena iluminación. Y eso que tengo una lámpara ahí. Dios mío, voy a, voy a viajar a otro universo. Mira, a lo mejor me vuelvo loco y estoy hoy mismo. En la madrugada. El increíble tour de deus Teu, yo creo que se pronuncia... ¿Cómo lo pronunciarían ustedes? Yo le pronuncio Teu, sería, pero creo que se, debe ser algo como... Teu, Una mamada, una mamada. Estamos ready, estamos ready, mi pelo no está ready, momento de ponernos agresivos. Procedo a convertirme en trapo. Soy trapo, me pueden llamar trapo. Miren cómo, miren cómo reluce la frente. Podemos seguir, podemos seguir. T ¿Escucharon? ¿Escucharon? Bueno, eso supongo que es en coreano, pero... Teuser. Teuser. Y bueno, yo creo que por ahora dejaremos el tour de este pibe de house de Lo dejaremos hasta aquí. Probablemente en un siguiente video, una parte 2, una mamada de esas, sigamos con la misión de este niño. Así que bueno, si quieren ver esa huevada, le dan like y dicen, Titra, quiero ver esa huevada. Quiero ver cómo termina el tour de este chama que no se calle. Real. Yo, como siempre hago, en realidad solo lo he hecho una vez en este canal, pero como siempre hago, voy a proceder a retirarme, irme lejísimos. Quien dice lejos dice 2 centímetros. Y nos vemos en la próxima. Chao. Voy a repetir lo mismo en todos los videos. Ahora, es cuando paro la grabación y termina el video.